Hi! el cuarto desfile de a 2019 gracias a ustedes pasitos firmes para la familiar a todas sus profesoras padres de familia a sus niños y niñas que con su esfuerzo hacen posible este cuarto desfile de cicateros recordemos dejemos libre para que todos los espectadores puedan ver las silletas. Guardemos buena distancia, así entre todos podemos organizar bien nuestro desfile de silleteros. Cuarta versión. Gracias a la Administración Municipal, cambia por oportunidades para todos. Secretaría de Educación, Cultura, Recreación, Deporte y Juventud. A todos muchas gracias por esta participación al programa Adulto Mayor y Anciano que nos están animando en Desfundo. Sí, damos el principio a nuestra puerta de la microfernidad 2019 por este gran destino de silleterismo. Vamos a terminar en el Parque Educativo Donde Está el Martín. Las posiciones de planta.